No debe de haber ningún límite. Gracias. Yo, en mi opinión, sí que debe haber un límite. Si ponemos como base de partida los mil euros eh, de tabla rasa, ¿Sí? por ejemplo, multiplicar por 6 con los precios actuales, seis 6.000 euros considero que es un muy buen eh, nivel adquisitivo de una persona. Vale. Factor 6. Mm, claro, factor 6. Muchas gracias. ¿También quieres hacer una propuesta? Ya tenemos. Más. Bueno, yo... Eh,